Ya compadre, aquí estamos en el jueguito del recuerdo. Jueguito por Konami. Super Castlevania 4, compadre. Les traigo Super Castlevania 4 aquí en el juego del recuerdo, un juego de Super Nintendo. Un excelente juego de la saga Castlevania, obviamente. Eh, el primer Castlevania que salió para Super NES. Ya. A todo esto, si quieren ver el Castlevania 1, está en el canal terminado, así que lo pueden, le pueden echar un vistazo. Y nada, pues en puta este juego bueno, decidí jugarlo, una vez por todas, porque, bueno... Un amigo que se lo compró hace poco, me recordó, cachai, y se lo compró con una Super NES, y me dijo Compadre, tengo el Castlevania 4, Puta, uno de mis preferidos, y como no podía tenerlo aquí en el canal, ¿cachai? entonces... Decidí hacerle una grabación y terminarlo. Bueno, como pueden ver ahí, Drácula acaba de despertar, ¿cachai? Eh, acaba de romper esa lápida donde el weón estaba muerto y se comienza como a llenar un ambiente lúgubre con leblina en el cementerio en Transilvania y aparece la historia de lo que... de qué trata más menos Castlevania 4, ¿cachai? Lo puse en español porque... para que lean bien la historia Entonces, vamos a cachar de qué trata la historia de Super Castlevania 4 Dice que cada 100 años las fuerzas del bien comienzan a habilitarse misteriosamente. Así, el poder de Drácula comienza a reír por sí mismo. Su poder crece más y más fuerte cada 100 años. Drácula ha reído muchas veces. Sin embargo, sus siniestras acciones han sido constantemente frustradas por la familia Belmont. Han pasado 100 años desde la última confrontación entre Drácula y la familia Belmont, pero ahora, la serenidad de Transilvania está siendo amenazada por fuerzas destructivas. La típica es Simon Belmont que tiene que ir a matar a Drácula, ahora claro, no creo que sea el mismo Simon Belmont del Castlevania 1, ¿cachai? tal vez el mismo y este es como un remake, puede ser. Una oscura y misteriosa noche, Drácula se levantó de su tumba para desatar su poder destructivo. Otra vez Simón Belmont es llamado para destruir a Drácula, con solo su látigo y su coraje puede restaurar la paz de Transilvania. Ya, pues. estamos aquí en el jueguito del recuerdo, vamos a terminar Castlevania, no es probable que la pase con una pura vida porque el juego es ultra petígido, o sea, no es tan brígido, ¿cachai? Si yo lo... Bueno, he terminado este juego con una o dos vías, ¿cachai? Pero la paja es que uno a veces se cae, las plataformas no te, no te juegan a favor, ¿cachai? Y bueno, y te termináis cayendo, bueno, a veces puedes ir con toda la arma y te caí y cagaste, ¿cachai? Como pueden ver, ahí está Simon Belmont es el juego, el compadre se puede agarrar con el látigo, puede moverlo para todos lados Se alimenta corazones, mata enemigos, ¿cachai? Y bueno... Eso es más o menos lo que vamos a tener que hacer durante todo el juego ahora. Esta noche de video game. ¿Ya? Así que partamos. Coeli aquí, para usted, le vamos a terminar Castlevania 4 Vamos a poner mi terrible nombre, Coeli. Ya, ¿por qué me, me da la posibilidad de poner el nombre? Porque resulta que yo, puta, si no quería seguir jugando en esa época y quería parar de jugar me daban una password, entonces tenías que poner Coeli y la password que te dan de acuerdo al nombre. Esa parte que era la zorra, ¿cachai? Llega Simón Belmont y con su látigo... Saca toda la, la neblina, ¿cachai? Y el hueón pasa entre medio del cementerio. ¿Cachai? La música ya es bacán. Ahí estoy con el látigo de lana. Y ahí me comí el látigo, y ahora es de... Es de cadenas. Entonces ya empezamos a avanzar. Vamos a tarde de avanzar rápido. Mi primera arma es un cuchillo. ¿Cachai? Corazones grandes me dan... Eh, más posibilidad de tirar más cuchillos, por ejemplo... Tengo 11 y por cada disparo... Me quita uno. Que era bacán esta parte cuando partía, weón. Y ahí se elevan las la rejas, weón, y la... las enrederas comienzan a subir con vida propia por ellas, weón, y aparecen los primeros Skeletors. Esta va era bacán porque teníais como dos partes por, ca... por poder caminar, por la del frente y la de atrás, ¿cachai? Y uno yo, yo lo estoy evitando porque me fui por atrás. La música espectacular, weón, la misma del. Castlevania 1, pero como remasterizar la wea. Vamos a avanzar nomás, nos vamos a comernos todas las cosas. Por ahora no es necesario, ahí me comí una cruz. La cruz me sirve para matar a todos los enemigos en pantalla. Eh, la plata es para sacar vía. Cada cierto puntaje, weón, te dan una vía extra. Y ahí acabo de agarrar esta arma que es la cruz. La encuentro espectacular esta arma. Es mi segunda arma favorita para poder pasar el juego. Ya, el hacha que vale hongo. Al menos a mí no me gusta, ¿cachai? Y aquí tenemos pollito. Vamos a tratar de terminar Super Castlevania 4 aquí para pa todos los seguidores del juego del recuerdo, weón. Invulnerabilidad. Lo más inútil del juego, weón. Te la entregan, weón, cuando, weón, no aparece ningún enemigo en pantalla, weón. Ya, cuchillo, que no lo quiero Corazón, ahí eh, no hay nada Cacha el fondo, en el fondo hay un bosque, y Aquí estoy como en el primer nivel en los establos Así que démosle nomás Está el juego que es bueno, weón, y difícil, weón De ahí me colgué, aquí estamos viendo la parte que muestran en la intro del juego Ahí maté a un weón que me quería pegar un palo Me engancho nuevamente Regenero. Seguimos matando enemies Ya Una de las weas que por lo general Me pasa, es que Como es un juego de plataforma y yo tengo un poquito de terror a las plataformas Weón, me caigo, weón Entonces, weón Puede que me caiga un par de S, weón Y pierda todo mi avance, pero bueno Aquí estamos en el juego del recuerdo para su sufrir, weón y terminar los games. poniendo el parche entre de la área porque sé que me van a matar, ¿cierto? Nada. Vamos con todo nomás. Ya, la poción no la quiero ocupar. Ya. Aquí, ahí que hay, corazón. Tengo que tener cuidado, ya tengo el portret de arma. Debe tener cuidado, porque. no quiero agarrar otra arma que. que. que, que no me. Que no me sirva. A todo esto no sé por qué agarro de nuevo la. la cruz. Si este no es como el Castlevania 1 o otros Castlevania donde tú tiráis la Cruz, te gasta. Te gasta. Te gasta, por ejemplo, energía de corazón, pero al volver a agarrarla no, no te la regenera, ¿cachai? Vamos. No. ¡Au! El reloj. Sí, voy a ocupar el reloj. Me gusta el reloj. Me gusta este level también, porque en el fondo se ven lo, los. caballos esqueléticos que están allá en el. en los en lo establos. Bueno, no alcancé a comer el pollito. Medio mío. Medio mío porque el suelo, si lo piso, puede girar, ¿cachai? Mira, fíjense. ¿Cachai? Entonces al saltar me puedo caer, por eso no me lo comí. Que tener cuidado, weón, bueno, igual, prefiero arriesgar bien antes de que... que.. me muera. ¿Cachai? Mira ahí, por ejemplo, ahí. Ahí, mira. ¿Cachai? No me quiero caer, po, weón. Aunque sé que me voy a caer más de alguna vez. Puta esa weón, que me da miedo, weón. Poder engancharme bien de la. De la escalera, weón. Oye, esto ya menos mal. De aquí en el primer jefe Vamos a poner acá, weón A ver si de aquí lo puedo matar Vamos a matar el caballo esquelético después este weón Acá, pasamos inmune El primer level Ya la pasamos entonces ahora viene como una parte donde muestran el mapa, que tenemos que recorrer Para poder llegar al castillo de Drácula, pues compadre Y este mapa lo encontraba genial Cachan ese efecto weón de zoom que le hacen Entonces salimos de los establos, ahora tenemos que pasar por el bosque, subir por el pantano Llegamos al otro jefe que sería Medusa y después bajamos por el río Ese sería nuestro próximo level entonces aquí ya estamos en el bosque, me agarraron las patas. Tengo que mover el joystick para todos lados, ¿cachai? Para que me suelten lo... las manos esas. Aquí peleamos con el hombre pasto, que parece un depredador. Spiders. Spiders que en... lanzan spiders. También hay que tener cuidado con esos. Suéltame. Suéltame, Walking Dead. Suéltame, po, weón. Y ahí tu amigo. Otra, otra mano. Más spiders. No, no, no, weón, se puede. Yo lo terminar este juego, weón. Ya estoy partiendo y lo quiero terminar, así, así es la cosa. Monitos que son como unos Sonic. Unos Sonic, unos armadillos en realidad no unos, unos puercos pin El reloj no me sirve contra los jefes, ojo El reloj solamente me sirve, por ejemplo, para las peleas acá en el, en el exterior O no sé, pues antes de llegar a los a los boss Me sirve Oye, acá, allá arriba, pareciera que hay un castillo, ¿cachai? Pero no está en el layer correcto, pues. Yo, yo creo que ahí quisieron colocar un castillo Pero lo, lo colocaron en el layer malo Y se ve como que está muy encima, ¿cachai o no? Allá arriba hay como una hueita chiquitita, ¿ven? Rara la hueva, a mí que es un error del juego, no sé, hueón, que parece un castillo Volan mía Si alguien sabe de eso, que me cuente Ya, ahí empezaron a aparecer los... chucha, apreté el, el reloj Ya, pero está bien Vámonos. Ya logramos salir del bosque, entramos al pantano Aquí en el pantano hay que tener cuidado con estos cuervos que te atacan Igual de repente lo bueno es como que no se ven. Ahí hay uno ahí, ¿eh? ¿cachai? Murciélago. Hertz. Más Hertz. Vamos oh, nomás. Una rana. Ahí mm. hay un cuervo. Dinero, weón. Bueno? Y más hearts Rana Uh, justo Aquí que hay, corazón Nos matamos a este weón rápidamente, compadre, weón Ese esqueleto Mira, ahí apareció esa weón, weón, que no la quiero ocupar por ahora Y comía El pollito La barbecue Fondo espectacular, weón, cacha el bosque, weón, allá, weón, se sí, ve genial. Uh Vámonle. Ya, una daga que no la quiero. Estoy feliz con mi. con mi reloj que tiene el tiempo. Ojalá estuviera uno en la vida real. Vamos. ¿Sabes qué nadie tiene un reloj que tenga el tiempo, weón? Tiene la raja Onda en un carrete así Ya Llegamos acá, Medusa Hay que darle con Tudi, Cuanti nomás No hay weá Se me, compl ¿se me anduvo complicando la Medusa weón. me quito harto mm. Weón, me quito harto la Medusa bueno, eso es lo que, lo que regáis, o, o, o la peleáis bien nomás, weón O la peleáis bien, o... O te dais con un arma buena, po, weón Me refiero a que la peleáis bien, ¿cacháis? En el sentido de que... O eres bueno en el mapa, eri. o eres bueno en el mapa O... O te hay un arma, weón, para poder pelear bien con el jefe weón. Del nivel Igual hay que saber pelear ya, en esta parte, fíjense en esas weas, esas, esas puntas rojas que están ahí Ya, hay que tener mucho cuidado porque la toca y te mata el tiro, ¿cachai? Entonces weón, puta. Hay que tener cuidado con esas weas. Mira, aquí hay una en el suelo, ¿cachai? Y la corriente del agua que te lleva, weón, también te juegan contra Entonces... Tener cuidado con esta wea. Ya, más hertz Hertz Hertz Ahí murió ese mono, que se parece a un enemigo de las Tortugas Ninja Ya, cuidado con tomar, con, con, con no esa arma que no la, no la deseamos por ahora, que es muy buena también Para las peleas, es excelente arma ya, acá fíjense que los palofitos están encima mío Aquí les voy a mostrar un secreto, si yo le pego si yo pego para arriba acá, miren ¿Cachai? Sonó como una hueá, como que me comió una vía Y efectivamente me comió una vía Ya, sigamos avanzando nomás Concentrados con el camino, que no nos vayamos a caer, weón No nos vayamos a pegar con algo, weón Ya, salimos de acá y entonces Pasamos el bosque, el pantano, matamos a Medusa, bajamos por el río Llegamos ahora a las cavernas ¿no? Y después de las cavernas tenemos que subir Por un acueducto que nos va a llevar, weón A lo que son las dos serpientes gigantes que se ven en la carátula del juego ya, este nivel muy bueno. Me gustaba la música, a este nivel. Los hombres de arcilla. Puta, que salen murciélagos, weón. Y además de esto, fíjense el fondo, weón. Que la raja. Ya, todo esto que estamos pasando en este momento, es como la previa, weón, del juego Antes de que, weón, peleemos con... o sea, entremos al castillo de Drácula, weón, sí, weón Igual es como... la parte 1, ¿cachai? Ya. Puta, la wea tenía que pegarme, weón Ya, no importa, aquí hay un secreto Cuidado ahí... Esta está esa arma, que no la quiero cambiar por nada del mundo mi super reloj ...del tiempo. Plata, a ver acá... comia Uno, Unos Secrets. Ya. Llegamos avanzando entonces, salimos de esta caverna... ...matamos esta, eh, estas calaveras de dragón. Y ahí abajo hay otras calaveras de dragón que nos la voy a ir a matar. O sea, sé que también hay un arma ahí abajo, hay... ...creo que está la poción. Seguimos matando acá nomás, Esto es bonito. No puedo. Al alcanzamos a agarrar justo el corazoncito. A ver ahí, nos con la plata. Matamos esos bats. Aquí corremos nomás rápidamente. Acá igual. Ahí hay un corazón, así que no se preocupen por, por saber lo que hay. Ya aquí me voy a dar un tiempo. Vamos a matar a este hombre de. de Brads. Arcilla. Ya otro dragón y logramos salir. Ya, y aquí llegamos a trepar por el super acueducto, cachai, que está como caído, ahí hay un corazón grande. En esta parte igual es como acuática, porque aquí nos podemos como entrenar un poco con el tema de los saltos, weón, cachai. Voy a parar el tiempo y a matar a esa weá, para irme la segura. Acá hay un corazón, ya. Vamos. Estar bien atento a las trampas, a toda la weá que salga, weón, para no mandarse no un Tony, weón. Es un trabajo terminar la weá de juego, weón, si no es tan, no es tan fácil. Pero bueno, aquí estamos en el jueguito del recuerdo, estresándonos para terminar otro video ga game, y subirlo al channel. Al recuerdo. Ahí matamos a esta weá, ya estamos llegando a lo más alto, ¿cachai? Si se pueden fijar, weón. Allá ya vemos las montañas. A todo esto, el nivel anterior me acuerdo que yo lo ocupaba, weón. Porque me gustaba escuchar la música del juego antes de dormir Y este juego tenía como su banda sonora, en la parte de opciones Para escuchar la música Entonces me ponía a escuchar la musiquita de este game No este tema que es tan melancólico, weón, y muestran... Muestran estas lágrimas, estas cascadas de lágrimas, weón Que caen, weón Pero hay, el nivel anterior me recuerda a eso, que a veces lo, lo quedaba escuchando, weón Que me gustaba el, Me gustaba la música del game, weón Vamos, vamos, nomás Uh, a un píxel de caerse Este nivel, compadre, weón Este es el nivel que le tengo terror Porque aquí me caigo siempre ¿eh? Y aquí es donde vamos a empezar a perder Aquí es donde sacaba todo lo, lo entretenido el juego, ¿cachai? Entonces yo aplico reloj Uh, que fuck What? Uy, oh, weón, ¿qué fue eso, weón? Fue un cueazo Ya yeah. Pero vamos nomás. Ya, vamos. Oye, weón. ¿qué? Ahí fue como un. Me dio como un taldo, weón. La cultura chilena fue como. un aguanamiento quizás. Ya, chao, no estoy ni ahí con esta weón. Vámonos. ¿le? Daga. No quiero Daga. Ya... ¡Ojito! Vamos a matar el ojo Vamos a pasar rajado para acá, weón Aquí hay una trampa... Más, weá... Esto... Vamos a darle a pasar rápido... ¡Ojo! Ya... Ya, compadre, es que esos, esos bicharracos, weón Que están abajo tirándote esos como esos pollos Te tiran como unos pollos de agua, weón Prefiero evitarlos rápidamente Y de verdad que... Puta, no quiero morir entonces aplico el reloj, pues si por algo lo andamos trayendo el, el, el swatch Acá, ah, perfecto, weón Skeletons, adiós, Skeletons Saltito Ya Tener cuidado con esas plataformas que se rompen de repente Ya, perfecto No vamos tan mal, weón Estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo ya My best sports. Uh Ahí me dio... Otro super Excelente, tenemos muchos, muchos hearts De hecho estoy al máximo, así que vamos a avanzar nomás Bien Alejandro, lo arruinaste, te volvieron a golpear no te olvidaron esos pajaritos Comida, muy bien Vamos, musiquita bacán Uh Ya, y aquí ya llegamos el jefe Aquí ya tienen que tenerme fe nomás No tengo ningún arma para defenderme Solamente mi látigo Y voy a pegar como loco sin parar, weón. Voy a mirar bien el movimiento de las culebras, weón, para que no me. No me hagan daño. Hay una culebra que dispara de atrás y otra que dispara como. como un pollo. Esa. Chao. Ahí están las culebras que están en la carátula, vamos compadre. Como se pueden dar cuenta, aquí el reloj no me sirve. De ahí murió. Uf. Eh. Satánica la wea. Ah, ya no vamos tan mal. En esta noche de videojuego. Ya, compadre. Acá. Vamos a... ¿Cómo se llama? Puta, aquí tengo una duda, weón. No sé con qué avanzar, la verdad. No sé si ir con el reloj. Chocha. No sé si ir con el reloj o tomar un arma que me pueda ayudar a matar a los enemigos de este nivel, weón. Porque... Porque la verdad es que estos enemigos son difíciles, weón. Estoy pensando seriamente en llevarme la... Llevarme la cruz, weón. Mm, igual cambiaría a cruz. ¿no? Si es que la llevo, bien Mierda. De ahí era ocupado el reloj. Tengo arma para defenderme, no sé por qué no la ocupé. Ahí, ahí. Estoy matando esqueletos como loco. Ya. Déjenme ver, nomás. No vamos tan mal, no vamos tan mal. ¿Qué fue esa tontera que hice, compadre? ¿Qué, qué fue esa payasada que hice? Bueno, me morí solo. No, no importa, creo que es un buen momento para cambiar el arma en realidad. Auto. Autoayuda, eh. A ver, bueno, yo me pongo. Yo que me pongo a ser wea, que soy pájaro, weón. Ya no importa, si igual lo vamos a terminar, así que. Me ando un tony, weón, ¿qué que le haga? Es que quería, quería comerme un pollo que cae ahí arriba, weón. Entonces, weón. Bueno, aquí. Acá aparece un pollito, ¿cachai? Entonces... Esa era la movida, weón Ahora me lo comí con el hacha Ya, con mucho cuidado, weón Para no andarnos con toro, weón Esqueleto, weón De hecho, acá había otro pollo, ¿no? Ah, no Ya este enemigo es fácil Le pegamos al weón Ahí, y después para arriba. Y después siempre para arriba Ya, muy fácil Ya, esta parte compadre, aquí solamente hay agarrarse de esta de esta weá acá Porque el cuarto empieza a rotar Entonces hay que mantenerse colgado aquí Qué tontera más grande lo del protoc, cómo lo perdimos. Pero ya, si no vamos tan mal, weón. Además que no he perdido hasta que llega Game Over. Auto ayuda en entre 2, 1. Ya veamos qué pasa acá. Cabeza, weón. Me acuerdo que en el colegio le contaba a mis compañeros que hay un juego muy bueno que se llamaba Castlevania, weón. Que te, te colgaba y de unas weadas, weón. Y el cuarto empezaba a rotar, weón. Y aparecían unas cabezas de medusas por todos lados, weón. Alucinada con esta... con esta parte, weón. Era como una de las partes igual bacanas del game, weón. ¡Guau! ¿Qué pasa? Ya que nos vamos a empezar a balancear Tener cuidado con la espina al lado Ya porque aquí... se empieza... A acercar el piso, entonces aquí saltamos y podemos pasar En este nivel hay que tener harto cuidado. Porque aquí sale un nuevo esqueleto. Y si se fijan hay una agua roja arriba. Entonces esas aguas rojas botan esqueletillos. Entonces no quiero que me maten, pa' wea. Y algunos no se ven. Entonces. Como ese que no sé dónde salió, weón. ¿Cachai? La bueno, weá es perjudicar al player. Vamos, menos mal la pasamos. Aquí, weón. Puta, ya aquí, aquí esta parte igual es mega complicada. Porque eh, las paredes te pueden aplastar. Que hay que cachar bien por dónde meterse Vamos Ya, ahora avanzamos, nos dejamos caer acá después de esta Después está de esta larga avanzamos nomás y aquí pasamos. De aquí después corremos nomás. Con Tuti. No, una vez ya acá. Ahora vamos a pelear contra el golem, po, weón Igual el golem es brigio Ahora viene el golem Vamos a tratar de darle con todo nomás Cuando el golem cae, weón, a ver. Hay que tener cuidado con las weas que caen de arriba en realidad. Y las que el weón tira también, porque el weón como que te tira. chucha. Ya con todo nomás, weón, chao. Nada estrategia, weón, ya me está haciendo cagar. Vamos. De ahí murió el golem. Oh. como que estamos arrastrando man. está un poco complicado de ser la cerveza ya entonces salimos de este nivel donde acabamos de matar al golem y ahora vamos a entrar directamente al castillo de drácula compadre Vamos a tratar de encontrar el reloj, weón. Quiero, quiero el reloj. Weón. Ahora sí o sí lo necesito. Ya tengo un por dos. Ya, esta sí. Que bacán la música y que bacán el lugar. Se imagina un día de invierno, ¿cachai? Eh, eh, donde corre viento, hace frío. Están esas velitas ahí al lado, ¿cachai? Con esos faroles iluminados, weón. Había que comerse ese corazón. Vamos no, o a, guay, chao. El tetue, weón. Ese es el tetue. Un pájaro con cabeza humana, weón. Y aquí ya estamos la entrada del castillo, compadre, weón. Ya estamos llegando. Y se nos está acabando el tiempo para llegar. Así que hay que hacer la corta. Avancemos. Que miedo a la música, weón. De repente. Mierda. De repente se imagina que va a aparecer un weón detrás mío en la grabación. Me cago, sí. Penado en la grabación. Cachas He estatua, weón. Se nota que estoy metido en el juego. 37 segundos de. para llegar. Miren la entrada majestosa del juego, weón. Bonita, ¿eh? Ya vamos. Ahí ya está empezando a sonar el tiempo. A los, 20, a los 20, 29 segundos ya empieza a sonar el tiempo. Bueno, estamos en la entrada y ahora tenemos que sortear algunos jefes para poder llegar a, a Drácula. En este caso, los jefes, el primero, es una pareja de baile. Que tenemos que matarla aquí en el salón de baile. Ya, esto es la típica de Castlevania. Qué buena música. Ah, y aparecieron, aparecieron los armaduras. Los armaduras, pues, weón. Bueno, a ver, ¿qué había ahí arriba? Ya, ah, la poción. Terminé con la poción. Oye, estoy dando jugo ya, weón. No, es que los vampiros, culeado esos, los bats, como que te cagan toda la onda, weón. Curada que tenía el hacha, weón. Uy, concha tu... ¡Concha tu map! Bueno, ¡Casi me caí! Ya, esta parte, weón... Bueno, no es tan complicada. Pero qué buena música, compadre. Acción pura, weón. Bueno. ¡Vamos! Concentrado nomás, para poder pasar bien esta parte Vamos bien ver, Corazoncito Más corazoncito ¿Qué fue esa weá, compadre, weón? Padre, weón? ¿Qué, qué, ¿Qué weá estoy haciendo, weón? No se preocupen por el arma porque, weón, acá arriba hay un secreto donde voy a encontrar todo, así que aquí puedo ir tranquilo Pero, payasas, weón, ¿cómo me mando esos Tony, weón? ¿Cómo me mando esos payasos, po, weón? Ahí no, son majestuosos, pues, weón. Me mando unos condoros del terror. Ya, aquí llegamos donde está la, la weá de los candelabros, estos que se mueven, weón. Ya, afortunadamente saliendo los candelabros, el weón puta. ¿Saben qué, weón? Primera vez que muero esta weón desde hace muchos años, que este tenía el no es pa Esa weón, Esta weón de los candelabros no es pa' morir, weón. Es el muy weón para morir acá, weón. No weón, pues no, weón. Todos nos mandamos con dos no. Ya. Está concentrado nomás, weón. Ahí es la movida, ¿cachai? Acá Hay que tener paciencia, lo que pasa es que uno, como se acelera en estos juegos, cagáis, po, weón De hecho, no me ha matado ningún mono, po. me ha matado... Mi ahuevanamiento, po, weón Ahuevanamiento Una de las skills que todos tienen Y es pasiva la, weón A ver, vamos Oye, por si sí estoy con un arma muy picante. Ya. Vamos, que se puede, compadre. Vamos, ya ahora nos vamos a llenar completamente. Es siempre bueno agarro ese corazón, güey. Vale hongo la güey. Que tener cuidado con las velas que, que, que rebotan. Y acá hay un secreto. Ya. Este era es el secreto que yo le hablaba. Abajo hay un perro, weón, con un viejito. No sé, si, no sé qué, quiere, qué quiere decir ese viejo con el. con el perrito y toda la weón, pero lo vamos a matar. Y ahí el perro muere y el viejo va como que se recala y se pone a llorar. Y desaparece. Es un fantasma. No sé qué onda esa weón. Raro. Lo único que sé que allá abajo está el arma y si encuentro el reloj me lo llevo al toque. El swatch. A ver, vamos a ver, vamos a, buscar, a ver desde acá. A ver. O desde acá. A ver. Ya, la daga. Vale, hongo. El hacha. Vale, hongo. Quiero el reloj. No hay reloj. Ya está buen mejor. Puta, no dieron el reloj, weón. Quería el reloj. La démosle nomás, porque vamos a tener que ir a matar a esta... Uh... Mierda, un espectro Ya, los espectros y que quejarlos que weén nomás, porque weón... Lo mata y vuelve a aparecer, así que chao Los Kent De hecho, el espectro no va, no va a dejar de wear en todo el camino, weón. Mira, ahí lo voy a matar. Va a volver a salir la mierda acá. Por dos. Ahí murieron. Ya no deberían wear más, pues weón. Ya pollito Pollito al velador Me llegara la wea ¿eh? No Malditos acá nomás Uh, bueno, por tres Ya puedo disparar por tres veces la, el arma Ya, si justo me sale Me sale una daga, weón Sería muy weón A ver qué hay ahí, una daga sí. Ya, hay que apurarse acá, weón No estamos demorando mucho ¡Mira, weón! Bueno. ¡Uh! ¡Buena! ¡Ya no vamos tan mal, compadre! ¡No vamos tan mal! ¡Vamos, que se puede! ¡Ya, perfecto! ¡Puta! <risa> ¿Por qué no murió el tiro? Estos esqueletos son duros, weón. weón. Se supone que tienen que ser una mierda de esqueletos, weón. Soy Simón Belmont, po, weón. Un crítico que les pegue. Encima tengo la arma más brígida, Bueno, cosas de los video games. Vamos. Chao, aquí no hay nada. chao. Aquí si ¿sí hay algo. Una barbecue. Up. Uh. Para dónde hay, weón. Ah. Mira, los tres weón ahí pegados. Las bichos. rojos siempre reían weón Y aquí los ataúdes, weón Estas weas son muy fáciles y Después de esto empiezan a aparecer unos buenes que bailan, weón Entramos al salón de baile Estos deben ser los ataúdes de todos los buenos que están bailando en el salón Ah, bueno Vamos nomás, vamos, que se puede. Bueno. Aquí, one up. Excelente. Vaya, no tenemos que mover en el juego, vamos bien. Uh, pollito. Ya, y aquí aparece una pareja de baile de payasos que me quiere matar. Y Ahí murieron. ¿Cacháis que con esta arma los matáis al tiro? Ah. Buena esta arma, weón. O sea, con esa arma no es imposible que te maten, po, weón. Muy complicado. O sea, que te mate un jefe. Pero yo soy más partidario del reloj. Ya, otro nivel más. La Biblioteca Un level... Un Special Level Buena música, orientada a la literatura Tiene como... Es como una música así como... No sé, weón Como de efemérides Se la ponen como en esos comerciales de... Hoy hablaremos de... La cultura de los... Demonios De hecho hay unos demonios dibujados ahí weón Que me quedé pensando en eso Este weón Este weón duro lo pusieron ahí por algo weón muérete Que es esa weá es como un carnero así un carnero bebé Que vuela Déjate weón. Quiero el reloj, weón. Necesito el reloj. A pesar de que hoy con la tremenda arma, weón. Y me quejo, weón, encima. Puta, aquí el reloj me hubiera servido... ...del, del uno, así. Ya vamos a avanzar nomás, compadre. ¿Qué fue eso que me comí, weón. Relajado acá nomás, weón. Sí. Oh deberían darme algún pollito, alguna weá acá, pues weón. Acá, a ver. Excelente. Lo estaba viendo. Uf. Oye, yo llego y, y mato a las weas como que si no. No me, no me vaya a salir un, un arma que no quiero, weón. Ya, ¿llegamos acá abajo? No, todavía no ¿Qué hay acá? A ver... No, chao, olvídate Vamos Ya, bajemos Puta la weá. Uh Oh Cuático. Ya, esta parte es de plataforma y las odio Plataforms Acá puede que muera y pierda toda mi hueá Vamos. Se pueden volver a parar se va a volver a ver. Uh. La hice, vamos Mira la vieja esa apete que aquí hay unos murciélagos ¡Puta, que soy pajarón! Mira, la vieja como que saca la mano Ahí se la corté Bueno, necesito comer pollo Estoy muy bajo de energía Perro culiao, ¡oye oh, ese perro culiao te... ¡Pollito! Excelente, weón Puta Lo estaba pidiendo Pero Ya, tratemos de cuidar los asesivos, weón Mira que todavía falta, compadre Ah, oh, weón ¿Por qué no disparé las weas? Si para eso son las armas, pajarón, a usarlas Vamos oh. Weón, me quedo calentando la arma en los bolsillos, weón ¡Ya! ¿Qué onda ahí, weón? ¿Qué fue esa, weón? ¡Buena, pollo. ¿Y ese perro te bota los, los corazones, weón? ¡Muéstrate, po! ¡Perra! ¡Mira, la perra escondida, weón! ¡Vamos! Ah, ese gusano hay que dejarlo quitito nomás, weón, desaparece solo Mira el sonido como de Alien 3 O sea, de Alien Wars como de de contra trat de Alien Wars ya vamos, bajamos acá muchos hertz. mira la vieja ahí, va a sacar la mano, mira ahí la sacó, ¿cachai? que mío esa vieja la vámonos nomás ni con las pies, ya tengo harta plata Whoop. Cursélago, ¡está lleno! Toma Ya compadre, llegamos al final del level Aquí peleamos con una armadura Vamos a tirar toda nuestra arma Y la vamos a pegar con Tuti Ahí le rompimos el arma y se murió solo Yo iré al baño rajado mientras carga el otro level mm <laughs> mm Sorry Sorry, sorry ¿De qué me perdí, man? De aquí llegamos a las catacumbas, entonces Ya, este nivel satánico Yo creo que es uno de los niveles más difíciles del juego Este nivel sí que es difícil De hecho, aquí extraño mucho mi reloj Desearía tener el reloj acá El, el ojo de mierda ese weón. Mira, hasta que le pegué a la weón. Vámonle, vámonle, es que se puede. Ya no nos vayamos a mandar ningún Tony acá, weón. Cuidado ahí con esa weón de atrás. Vamos. Uh, muérete, por favor Perfecto Hay que pegarle a tu no, Mierda, mierda, ¿qué fue eso? Mira, el weón, ni siquiera se veía en Pero si no se veía en pantalla, weón la wea es cagar el player, weón. La voy es cagar el player, weón, ¿cierto, weón? Ya, en este otro level. Eh, en este nivel yo. Aquí parece que tenemos que matar a Frankenstein Vamos a tratar de matarlo a weón. No les prometo nada. El reloj Qué hueón más imbécil, hueón, pero... La pregunta es, ¿se podía pasar por abajo o no, hueón? Ya, lo bueno que ahí está el reloj, hueón O que weón, más tonta Ya, esa hueá fue una... Me lo estaba justo comiendo en todo caso Así que, hueón, ya, ya sabemos dónde está el reloj, hueón, ya aquí... Una mala pasada, no pa', oh, weón. Nada que no podamos pasar, weón. Pero ahí está el relojito, weón. Mi secret weapon. Aquí viene un ojo de mierda. Mira el ojo culiado weón. la weón. Y un ojo, weón. ¿Cómo te mata el ojo? El ojo que todo lo ve, compadre. El ojo que todo lo ve. vamos a tener que tener cuidado porque sale otro ojo. De aquí este weón que me está despegando, weón, antes de, antes de tiempo, el weón apurón. Y ahora viene el reloj. Ya sabemos dónde está el reloj. Estamos con toda la energía entonces. ahí nos vamos a matar... No, no nos vamos a matar el mismo condoro de delante, pues, weón. Bueno. Ya, delante podríamos haber pasado por abajo. Ahora no. Ahora... ¡Uy! No, ahora no. Ahí sí. Ahí hay un corazoncito, ya. Esta weá sabemos que ya no podemos pasar por abajo. La weá maldita, weón. Bueno. Esto qué, por los hertz. Para... Ya, y aquí tenemos ya el reloj de la muerte. Hagamos lograr el reloj. Mira. Perfecto, dirigido ¡Corre, weón! ¡Uh! Muérete Vía extra parece, ¿no? Estamos, estamos bien con las vías Ya no nos vaya, No, no, no fanfarronemos tanto Que nos podemos, nos podemos caer ¿Qué hay acá? Comida Ya vamos Perfecto. No, chao Esta parte, weón Aquí yo hago una, weón Aquí yo me dejo caer Aplico Super teléfono O sea, super teléfono Super reloj me ahorro todas estas payasadas, weón. ¡Ah, ¡Oh, Michael Jackson! Vamos. Yo voy a bajar por acá que es más seguro. Bueno. Ya echado nomás. Oh, me acordé de una parte acá que es súper brígida, weón No, acá es el agua, capaz que me muera, weón Capaz que me muera acá, weón Es una parte donde... Donde aparecen unas plataformas, weón, y son como invisibles, weón Esperemos pasarla, weón Lo único que pido es pasarla Por favor Por favor ¿Qué hacemos que hay ahí? Ah, plata Corazoncito Plata Ya vamos bien No nos distraigamos, compadre Eh, pollo Vamos oh, bien, compadre, no lo arruinemos. No arruinemos nuestro progreso, que no está tan malo. Oh, eh, aquí viene la parte satánica, compadre. Aquí viene la parte satánica. Uh. La pasar esa weón no? La pasé, weón. Ya, ven. Pa' acá nomás. Aquí darle con todo a este weón. Vamos. Oh, Frankenstein. No hay que parar de pegarle a este weón. Uh vamos, dale con Tuti. Con Tuti, weón. Todo momento es valioso, weón. Vamos. Ah, ah. Uh. Murió. Uh. Eh, la pasé. Bien, weón. La pasé. Había que hacerla. No estuvo tan complicado. Pero eso todavía no termina todo el show, weón. Ahora viene... El... ¿Cómo se llama? La sala de los tesoros. en La sala de los tesoros, bueno, hay que tener mucho cuidado. En realidad nada de cuidado voy a... Voy a abusar del reloj acá. Ah, todo esto. Si yo salto 125S acá o 225, eh, me da un pollo. Mm -hmm. No, aquí yo voy a abusar de los corazones, toda la weá, weón. No, no quiero que me maten. De hecho, aquí, weón, es un buen lugar. Para ocupar el relojito. ¿Cachai? Paso tranquilo, pues weón. Nada de De esqueleto y payasapo, weón. ¿Cachai? Tranquilo, po. bueno, casi tranquilo. Va a ver a cachar que hay ahí arriba. Mira, el murciélago culeado. Está escondido ahí la wea. Ah, no, no quiero. Por ahora no la quiero. Creo que no. Voy a. Voy a objetar el usar. Igual dentro de todo tengo mi reloj, pero igual voy para la cagada, weón. Es un poco de mío. Vamos. Oh. Mira esa weá, weón. Puta, y no hay nada. Nada para comer. Ya, vamos a ver si agarramos ya, tío. Excelente. Ya, compadre, mientras no haya no haya otra arma, yo feliz. Muéranse. Perfecto, no perdí mi arma y me llené. Podemos seguir avanzando tranquilamente. Aquí weón Aquí yo voy a ocupar el reloj Abusando la weá uh, si les dije que iba a usar del reloj acá, no me pienso que no pienso dejar que me voten Vamos a cachar que hay acá, weón A ver, como buena es Casi me la comí, weón Ya, comámosla Care palo nomás, ya, la hice y qué Démosle Sí, la cambié el arma, weón A lo mejor la cagué, pero ya, filo Sí, la cambié y la cagué, weón No sé por qué lo hice, weón Pensé que era lo correcto, weón a veces me equivoco. Yo soy weón. ¿Para qué la cambié, weón? El weón del recuerdo. Se me olvidó que todavía queda otro jefe más, weón. Ya, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos. De hecho aquí hubiera ocupado el reloj bacán. Vamos nomás. Estoy seguro de. de mis actos. Aplicando mis skills nomás. Además que siento que la parte del reloj que ocupé fue como la, la la que más tenía que haber... abusado, no sé qué más podría haber sido Es que después viene, viene la torre del reloj, po, weón, ¿cachai? Entonces, weón... Ahí igual hay que, hay que tener relojito, pues, En este caso acá creo que peleo con el... Sí, aquí peleo con el murciélago de... De monedas voy a subir por acá mejor. Harta plata. A ver si me envía. Jota, que soy pajarón. Ya, pues mátalo luego. Ya. Puro weán. ¿no? Hay un esqueleto weón acá arriba, weón. Allá arriba hay otro. Vamos. Oh. Vamos, oh, no vamos tan mal. Pensé que iba a ser peor esta weón. Mucho salto, weón. Pollito. Buena Y aquí está el jefe, este jefe igual es fácil weón, puta Vamos a dar con todo lo que podamos Hay que pegarle nomás Hay que tener cuidado con sus embestidas Chucha, lo toqué Y ahora, ahora se va a poner satánico el weón. Mierda. Ya muéranse, weón. Muérete, weón. Oh, ya. Yeah. Viviera la weón. Uf. Uh, me costó, weón Eh ahí matamos el murciélago de moneda Muy bien Estuvo buena Aquí se forma una escalera y cacha, como está programado el weón Si yo me subo antes, empiezo a subir Se devuelve y vuelve a subir Una weón que me acordaba Entonces aquí estamos ya casi en el último level en el penúltimo, en realidad Tenemos que llegar a la torre del reloj Y matar a la momia Ya Vamos no. Vamos no, que se puede, compadre, weón No vamos tan mal, weón Por el jueguito el recuerdo, weón Terminemos Terminemos game. Terminémoslo digno Se ¿Sabe, sabe que el juego no es fácil, ya está bien, pero... Hace lo que se puede nomás, Pobre Vamos no. Con paciencia Buena música, no? Vamos. Wow. Me dedico a ir a buscar esa otra weá, del corazón y chao. Quiero avanzar. <ríe> Fue como justo el salto más weón del mundo, weón. ¿Qué onda, weón? ¿Qué onda ese salto tan ahueonado que me pegué? Weón, ¿qué onda ese salto? Otro error Yo les dije que aquí las plataformas, weón, son una mierda De hecho este juego, weón Puta, es como que... El problema de precisión de salto es más complicado que estar peleando con los monos, weón Aquí llegamos a la wea donde está, weón ¿Cachai? Tenéis que quedar justo, weón, no es como una wea de... Ya, vamos a poner acá bien a la orilla, weón Mira, ahí era la wea, cachai, ahí aquí te engancháis acá arriba me acuerdo de cuando, chicos, estuve como una hora pegado ahí sin saber qué hacer, weón. Era, era agarrar esa weá, weón. estás pegado a la orilla, no me? Y no caes. ¿De aquí llegamos? Me tenía que llegar la weá, ¿cachai? Ahora falta que ese güey me botara, no ¡Mierda! las medusa! Ya, vamos. ¿Qué hay acá? ¡Vamos no, con cuidado acá, compadre! ¡A andalar Era lo que no quería que pasara, ¿cachai? Puta que la weá, por la cresta, era lo que no quería que pasara. Mira estas mierdas de calaveras todas desesperadas, weón. Muérete. Ustedes también. Era lo que no quería que pasara por la chucha, weón. Ya, total, estamos acá. Eso es lo bueno. Pero será porque mandé el Tony de haber. De haberme acelerado un poco ahí, ¿cachai? Porque esta weá se pasó ahí, ahí, ahí, ahí. ahí. ¿Cachai? Eso era, que el esqueleto no se viera Si hubiera tenido el reloj del tiempo, detengo el tiempo y claro, el weón no aparece No existe en realidad Pero bueno, ya la pasamos o algo fast Largo el juego igual Uy Vamos Los engranajes se caen, compadre Vamos. No te haya de caer de nuevo, weón. Bien, al menos ya tenemos. Tenemos una buena arma, weón. Esa weón me alegra. No tenemos no perderla, por favor, weón. De no, no, no mandarnos al Tony, weón. Puta, se, el weón se enganchó, ¿cachai? Error del juego. La weón se engancha y cagáis. Qué clauneada, weón. Da igual, voy a ver qué hay acá. Mira, ese concha es su madre, weón. Uh, pasé, pero. Enjabonado, weón. Bien, pollo. Weón, qué. Ya, por rompe la weá. ¡No! ¡Motherfucker! Uy, había que ir un hacha, sí, un arma mala. Oh, compadre. Castlevania 4, weón. ¡Oh, eso fue, cuida! Cool. Ya, esperemos que no hayan más monos más arriba, weón ¡Vamos! ¡Uff! Ya, compadre, salimos acá Ha sido duro, weón, ha sido duro Ya, ahora viene la momia A ver dónde está la momia, acá no, a pegar con esta weá, como que si fuera un... Oh, un yo-yo, weón. Pa, pa, pa, pa. Igual me arriesgué, me acerqué harto. Me la voy a pegar acá con este. Mira, la weá sigue viva, weón. Y aquí la mato. ¡Muérete, mierda! ¡Oh! Te imaginé que me hubiera agotado, weón Weón, la transpiré con la momia, po, weón mm. Ya, bacán Estamos en el último level El que me va a hacer cagar todo el juego Cacha ese puente, apareció de la nada Ahora vamos a ir directo a matar a Drácula, compadre. Tenemos que cruzar por el puente largo, subir y pelear con Drácula. La subida es una de las subidas más satánicas en juegos de video que he visto. Bueno, sin contar algunas subidas como en Golem y todas esas weas. Pero bueno. Vamos a tratar de llegar allá arriba, weón, con, con esta arma, con toda la payasada. Por dos. Ya. ya. las manos se me están. Me están transpirando. Ya, vamos con todo, correr. Aquí es correr nomás, compadre. Te imaginas ir corriendo. ¿Cómo te volví, weón? ¿Te cagaste, pues, weón. Ya Ya, llegué a la subida Si muero acá, puta, sorry Pero es una subida muy prígida Esta sí que es subida, compadre Porque se va cayendo todo Ya No sé qué me pasó ahí, pero ya, lo Perdí el arma, por lo menos No lo puse en diagonal Por estar hablando, weá De hecho, me tengo que apurar porque viene esa rueda que está abajo. No quería perder, weón, acá, weón. Me sentí inmortal. Y todavía no me sale el upgrade, weón, de la... del arma, weón. Ah, bacán, un hacha. Es lo máximo. La mejor arma del mundo. Compadre, necesito upgradear mi lazo. Porque está muy corto. Vale. Aquí tenemos que subir rapidito, compadre. No cometamos errores, weón. Nos han mandado varios payasos, weón, en el juego últimamente, pero. ¡Qué weá, weón! Justo llegó a la orilla, weón. Esta subida es satánica, weón, de verdad que es satánica. De ahí viene esa weá más encima, weón. La weá ya me va a apurar. Chao, arriba agarro lo que, agarro la weá. Ahora voy a subir nomás. Ese golem me podrían matado, weón. Ya, vos sube nomás. ¡Cánchate, weón! Que viene la weá abajo y nos va a matar, weón! ¡Cánchate, madre! Ya que viene esta mierda. Ya tenemos el mismo Tony. Ahí. weón ¡Al límite! Vamos. Vamos, que se puede mierda. Muy bien. No, y la wea viene abajo. Eso es lo peor. Vamos. Tenía que pegarme, weá. Tenía que pegarme con su huesos. Chao, chao. De acá, un pollo. Ya, chucha. Vamos, compadre. Vamos, weón. Uh, vamos, aunque se puede. Ah, ya, estimado. Llegamos a los últimos jefes del juego. Démosle. Esta weá, weón, weón, me pueden matar o me puedo ir a la verga. Este bueno, hay que matarlo rápidamente. Si no, me voy a la chucha ya, concentración ¡Muere, mono de mierda! ¡Ahí tení! ¡Uh, lo maté! Invicto, compadre, Vamos, invicto, en el último level, ya, weón. ¡Listos para matar a Drácula, weón! ¡Vaya falta! ¡Vamos! Vamos a matar a Drácula aquí, compadre, en el juego del recuerdo. Observen el fondo ese, esa... Esas nubes bonitas, weón. Puta, qué, weón, más bacán el juego. Ya, weón, démosle. Hemos sufrido para llegar acá, weón. ¡Nos han matado! Nos hicieron mucho daño, weón. ¡Muérete, gárgola. Wow. Bueno, esa es la pujita. Ahí, ¿cachai? Y ahora se pone más fácil este, weón. De hecho, hay que ponerse acá nomás, y chao. De ahí murió. Ya, este es más fácil que el anterior. Quedamos el pico, pero ya igual no van a dar energía cada hora. Has muerto. Ya compadre, ahora viene uno de los enemigos más brígidos del juego, también. Si es que no lo sabís... si no sabís pelearla... Esperemos que lo matemos. Esperemos que no nos arruine nuestro progreso. Puta, weón, vamos más o menos mal. Vamos a hacer lo que se pueda. La muerte, compadre, enfrentándome directamente a la muerte. ¡Mierda! Me va a matar, weón. ¡Oh, weón! Se la tenía que pegar. Si no, cagá. Uh, Vamos, compadre. Se nos ilumina el camino hacia el último jefe del juego, Drácula. Muchos aquí llegaban y subían, pero observen. Oye, cachan este grifo, que bacán, qué bacán esta parte. Miren, si yo salto acá, ¿cachai? Y después hay una escalera. Y si me pongo aquí, me llenan de comida, me llenan de corazones, me dan la cruz, me dan el por 2 y me dan el por 3 Me pongo acá y salto ¿Cachai compadre? Entonces... llegáis full a darle duro a, a Drácula wey. A darle lo que se merece el weón, ¿cachai? De una vez por todas Y ahora vamos a tratar de matarlo, weón Allá está el sarcófago abierto del weón, compadre Y ahora la vamos a pelear a... ...como sea, weón Al weón ahí apareció, ¿cachai? Tiene una weá, ¿cachai? Se me pegó de nuevo el cachai. Ya esa weá. Vamos a dos. Hay que estar calmado nomás, compadre. Y ahora se puso cabrón porque esta, esta llama. Ya me hacen calete de daño, weón. Puta, las llamitas esas, weón, me van a matar. Cagué. Cagué, compadre, y justo que un pollo, como tan malo, weón, weón, Drácula hizo lo suyo conmigo. Soy un nov. Pensé que lo iba a matar al toque, pero ya está bien Drácula, po pues, weón <risa> Bueno, estas son las payasadas del juego del recuerdo Cuando ya te empecéis a mandar con toro y estáis todo nervioso porque iba a matar al último mono, po pues, weón ya Vamos a matar a este weón de una vez por todas, weón Vean el final por último de esta weón, po pues, weón ya vamos Ya vamos a darle con todo este weón de una vez por todas weón. Ya perro, lo vamos a matar de una démosle Y concentrado weón Hay que pegarle y mantener el botón apretado para protegerte ahí, ¿cachai? Esa weá me mató delante de mí, weón. Venga, pollo para acá. Puta el concha de su madre, weón. Típica weá de juegos de video que pasan. Puta la weá, ya nos fuimos a la mierda de nuevo. No, ya me, me tostó. ¡Mérete, te voy llamita. De nuevo la misma tontera, weón. Weón, qué vergüenza que Drácula, weón, me ningunea. Última idea, compadre. Si muero ahora me retiro. Vamos. ¿Cómo perder con este wea, pues si es tan re fácil este mono, weón. De hecho es como el más, es más fácil que el otro tres que acabo de matar, pues, weón. Ya démosle, concentrado nomás. Drácula, weón, ¿te viniste conmigo? Mire, la pelotita culiada esa no muere, weón Ya, pues, weón, ¿qué onda? Uh, energía, bacán, ya, ahora sí Vamos, que se puede... Weón, a uno No puede ser esta weón, una broma oh. weon, ¿qué bata? Me dejó para la cagada Oh, weón, logramos terminar esta weón Weón Ahora me tira un pollo y me mata Si sí, no, chao, pájaro, maldito Muérete Ahí le llegó la luz y se convierte en piedra Weón, Weón, mira la energía con la que quedé Weón Menos mal que no te envenenai en el juego, wean, porque la hora que te envenenáis, cago Ya ahí está, wean, terminado por usted en el juego del recuerdo Castlevania 4 de Super Nintendo La típica animación, que nunca la cambian Nunca la cambiaron desde la NES No sé por qué no, no hicieron otra, wean, pero no, ya está bien Parece mina, wean, no sé y ahora empiezan como a mostrar todos los levels, weón El primer nivel, weón, del establo Y te empieza a hablar de los programadores Y todos los compadres que participaron en el, el... En el trabajo de esta... Maravilla de juego, ¿cachai? Mira, ¿sabéis qué? Para ser sincero, no me costó tanto Las muertes que me mandé Fueron puras payasadas, weón Puros Tony, weón Fueron chistosos lo bueno que no nos mandaron... Como al principio del level Si no me hubiera demorado N o sea, no sé cuánto habrá durado la grabación, pero... Pero puta que juego igual complicado en el sentido de... Tener que moverse bien en las plataformas, weón Yo, no lo niego, no soy malo para las plataformas, pero para esta weá, weón, es como tenéis que ser como muy preciso en algunas partes Además que los enemigos que te salen, te cagan O sea, igual he jugado a los Mega Man y todo ese tipo de juegos, cachai, y no he tenido problema en alguno pero aquí, como que siempre, weón, algo. Tiene algo este juego que igual te caga de repente, weón. Te, te sorprende. Porque a pesar que cuando te, te pegan, te, te tiran lejos. Pues esa es la weá que te. Te caga completamente, weón. Programa enemigo. O sea, me había olvidado que lo había colocado en español. Por ejemplo, esa calavera, la matá y el tiro con las cruces. O sea, de una pero ahí yo creo que opté a ir con el reloj el reloj es un arma muy poderosa, muy buena pero claro, tenéis que saber pelear era... el reloj lo podía ocupar, weón, bueno, para defenderte bien durante el juego llegando hasta el jefe pero llegar al jefe con el reloj tenéis que llegar sí o sí con toda la energía a menos que sea súper bueno ¿qué más les puedo comentar de este jueguito? La gráfica espectacular. De Konami. Juegos parecido a como les contaba el Alien. El, el Contra 3 que tiene la misma gráfica. Como... Es como, como que sacaste los monos del Contra 3 cuando lo termináis. Al final, que sale como mucha gente y los ponía acá, ¿cachai? En el caso de los monos que bailan, ¿cachai? ¿Qué otro juego también es de Konami que tiene como la misma gráfica? Esta ¿no? no me acuerdo, man. Pero bueno, ese es el jueguito, qué bueno que lo, lo pudimos subir al juego del recuerdo Igual mi objetivo era llegar hasta el final con una vida Puta, creo que lo he hecho un par de veces weón, en mi vida, weón, porque lo jugué mucho Pero... Pero para hacerla así como que quiero, quiero terminarlo con una vida, puta, weón, eh. tengo que jugar demasiado concentrado quizás weón. De hecho ahí me acuerdo que abajo está el reloj, ¿cachai? En, esta, en esa imagen que están mostrando y me mandé un tony, po, weón Ese enemigo, el murciélago también, weón Puta, es súper fácil, weón Pero también como... Weón, me dejó para la caga Y Drácula ni hablar, po, weón Drácula, weón Me hizo transpirar Drácula, po, weón Si me dejó con uno de vida, weón Pero ya, lo bueno es que está terminado Estoy... Estoy tranquilo, weón Podemos... No, no, no tan tranquilo porque, weón, pensé que lo, lo iba, me, no iba a morir, weón, que era mi objetivo. Pero bueno, fueron un, un par de muertes, weón, tontas, ¿no? el, pues la gráfica de fondo, yo me acuerdo que alucinaba mucho con mirar el bosque allá al fondo, y, la, y las montañas diseñadas allá atrás. Que hagan los efectos que se podían lograr con poca gráfica, weón, que es lo que, weón, es lo que me gusta, güey bueno. Este enemigo también aparece en el... En el nuevo Castlevania, weón, en bueno, uno que sale en la Xbox Pero aparece como muerto, no sé, lo jugué pero no lo terminaba. ese juego No, no me llama mucho la atención los lo, lo de Xbox, me gusta más jugar estos juegos Ustedes ya saben Este también lo he visto en otros juegos Junto con el otro peleando juntos Creo que en uno de Game Boy, no sé, de Game Boy Advance ¿A qué hablar de la muerte, pues la muerte, weón, puta, este mono, weón, yo antes me ponía allá y le disparaba con la cruz y me protegía. Para mí era como una obligación llegar a este level con la cruz, po, weón, porque no, no cachaba otra manera de matarlo, weón. Después caché que te podéis proteger con, manteniendo el látigo en alto. Presentado por Konami, compadre. Ya, pues, eso sería todo por hoy. Creo que la grabación duró harto. ¿no? Fue muy larga en comparación a otras que he hecho. Pero bueno, ahí está terminado Castlevania 4 para ustedes. Espero que les haya gustado. Sorry mi cara. Ahora me voy a dormir porque mañana hay que ir a picar la piedra. estimado, ¿Mm? Espero que les haya gustado esta grabación de Super Castlevania 4 Y nos estamos viendo en otro juguito del recuerdo. Que estén bien, cuídense.